con pancartas en mano y consignas integrantes del Movimiento Unidos del municipio de Pimentel, se concentró en la Procuraduría General de la República y Cámara de Cuentas para exigir que se aclare el desfalco del ayuntamiento de esa localidad. Y ando en compañía de los miembros del grupo Pimentel, el pueblo que todos merecemos.